Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la videoclase de la semana 4 del curso de salud mental, la cuarta ola de la pandemia desarrollada por la Universidad Abierta de Recoleta en colaboración con diversos académicos y académicos de universidades de nuestro país. Esta semana 4 la hemos denominado los múltiples retos de la vida adulta en pandemia. La videoclase de hoy estará compuesta por dos presentaciones. La primera de ellas corresponde a Jorge Ramírez. Hola Jorge, ¿cómo ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Alicia? Un gusto. Eh, gracias Jorge, bienvenido. Eh, Jorge es jefe del programa de salud global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Es médico cirujano y también se desempeña como médico regulador en el SAMU. Eh, gracias Jorge, te doy la bienvenida nuevamente. Así. También nos acompaña Ana Karina Ana Karina Zúñiga. Ana Karina es eh, psicóloga y docente colaboradora de la Escuela de Psicología, también de la Universidad de Chile. Con Karina vamos a ver más adelante estrategias de cuidado en adultos. Eh, entonces los quiero dejar con la primera presentación a cargo de Jorge, quien eh, se va a referir a los impactos psicológicos en los adultos. Gracias Alicia. Eh, vamos a abordar este tema... Eh, en, en la clase que tú nos, nos, nos has presentado, eh, respecto a los impactos en la salud mental de la pandemia, específicamente en el grupo etario de los adultos, las personas que están enfrentando a la adulta. Eh, ¿Qué vamos a hablar en esta presentación? Que intentaré hacer lo más breve y lo más conciso. Eh, primero vamos a hablar de algunas definiciones eh, en el ámbito de la salud mental para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental. Vamos a hablar de la teoría del estrés y van a ver por qué es importante conocer eh, qué, qué es este concepto del estrés, de dónde viene y por qué eh, lo estamos utilizando cuando hablamos de la salud mental en este periodo de pandemia. Vamos a, a conversar también un breve repaso muy sintético de lo que han significado algunas otras pandemias, eh, tanto en el país como a nivel, como a nivel global. Eh, y finalmente eh, vamos a hablar de los efectos eh, específicos eh, de esta pandemia en Chile en, en este año 2020, un poco aterrizar todos estos aspectos que son un poco conceptuales a los problemas que eh, estamos todos enfrentando eh, en, esta, en, este, en este tiempo tan, tan especial Partamos entonces con algunas definiciones de salud Un concepto que en las décadas eh, Como todo concepto nuevo eh, tiene algunas dificultades respecto a, a, a, a su definición eh, Vamos a ir a algunas cosas que son bien, eh, bien, bien específicas eh, y que son definiciones clásicas. ahí. Eh, la Organización Mundial de la Salud, cuando se crea un poco de la, de, del fin de la Segunda Guerra Mundial, define la salud eh, como está acá puesto en la lámina, como un, un bienestar completo físico, psicológico y social, y hace eh, y remarca de manera particular que no es solo la, la ausencia de enfermedad, y vamos a ver por qué esa eh, última frase eh, es tan relevante para los conceptos de salud mental. Ya eh, entrado en nuestro siglo, eh, la sesión Mundial de la Salud hace una definición de eh, lo que podríamos llamar salud mental. Y como vemos ahí es una frase larga, no la voy a leer, pero lo principal que quiero destacar de esta definición de salud mental es que eh, aborda varios aspectos, no es un aspecto único, habla del del persona, habla de la contribución a la comunidad de la participación. Entonces es un, un concepto que es bastante complejo y eh, resulta difícil en un primer acercamiento hablar eh, de aspectos muy específicos para definir que alguien tiene buena o mala salud mental. Ya, ya es complejo solo con el concepto de salud que incluye la, la salud física y otros aspectos. se hace particularmente complejo. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado? Un poco una perspectiva histórica. Y yo pongo dos, dos imágenes que intentan apoyar grandes ideas. El concepto de, de salud mental entendido como solo la ausencia de enfermedad, que era exactamente lo que la OMS decía que no había que ser, es uno de los que más ha ganado terreno. Por un lado, tenemos el desarrollo muy importante, eh, muy valioso, del conocimiento científico, de las de la ciencias, de las ciencias sociales, de la medicina, eh, que han, que han eh, acumulado una gran cantidad de información muy útil para todos nosotros respecto a la enfermedad, en el fondo, a su diagnóstico, a cómo tratarlo, a los medicamentos, eh, etc. Y eso tiene todo un lado positivo. Pero por otro lado, también, eh, ha existido una gran presión de este... Eh, que algunos han dado por llamar como el complejo médico-industrial, eh, respecto al desarrollo de una industria que provee servicios, eh, y que ha hecho que este concepto de salud vendida solo como no tener una enfermedad de salud mental, sea uno de los centrales en el último tiempo. Eh, y eh, tenemos, eh, probablemente, ustedes conocen eh, muchas experiencias o muchas opiniones respecto a que, Efectivamente, la gente, los expertos, la gente que estaba a cargo de las definiciones en salud mental, eh, podría tener intereses en que esta industria se desarrolle principalmente en el tratamiento de enfermedades, más que en su prevención. ¿Ya? Por eso, la, la segunda imagen que nos apoya ahí. Entonces, eh, efectivamente este concepto de salud mental, entendido como solo la ausencia de una enfermedad psiquiátrica o de salud mental, ha sido una de las que... Eh, ha ganado más terreno y que se considera que es eh, probablemente la definición más hegemónica en este tiempo. Eh, sin embargo, eh, la salud puede ser entendida eh, di desde distintas perspectivas, eh, por distintas áreas, y todas ellas tienen eh, pros y contras, y tienen mucha utilidad. Eh, ahí yo las puse eh, eh, en la lectura que va acompañando a, a esta primera presentación, a esta presentación de este tema, eh, ustedes pueden profundizar un poco más en cada uno de estos eh, enfoques de la salud mental. Entonces, saliéndonos del enfoque habitual de la ausencia de un trastorno mental, tenemos distintos otros enfoques. Por ejemplo, tenemos un enfoque que es, ¿cómo definimos la salud mental? Como una normalidad psicométrica. Es decir, que si hacemos un, un test que está lleno en internet, probablemente ustedes hayan hecho mucho de ello, eh, algunas personas van a puntuar en esos test en que se hacen preguntas respecto a la salud mental mucho más alto que otras personas. Y a través de algunas técnicas se podría definir que algunas personas están dentro de la normalidad y otras personas se escapan un poco a la normalidad. Eh, ese es un, un elemento que se ha utilizado mucho en atención eh, de salud. Eh, otros enfoques, está, eh, enfoques más bien históricos como el de la salud mental positiva, que en los años 50 se, se empezaron a dar algunas características de la salud mental, como por ejemplo, cosa que no se había definido antes de los años 50, la, la salud mental de las personas es una característica individual. A pesar que uno puede entender que haya problemáticas a nivel, por ejemplo, de la familia, eh, los efectos y eh, mediciones que nosotros podemos hacer de la salud mental son a nivel individual. Uh, hay múltiples otros eh, ejemplos que están acá como la psicología positiva que habla de eh, que pudiera haber personas que tengan mayor eh, probabilidad de aprender a ser optimistas y por lo tanto tener una mejor salud mental o otros enfoques hablan que la salud mental es principalmente subjetiva y el bienestar subjetivo y cuando a uno le preguntan de uno a 10 cómo se siente y uno dice siendo 10 la, la mejor forma y uno dice un nueve eso se relaciona muy bien con los niveles de salud mental, es decir, la, si la persona dice que se siente más o menos bien, su salud mental está más o menos bien. Eh, otros enfoques como la inteligencia socioemocional, que habla que eh, lo principal acá es el tema de la adaptación, y que algunas, que hay distintos tipos de inteligencia, hay gente que tiene eh, eh, grandes eh, puntajes, por ejemplo, en lo que conocemos como co y tal, pero que en la vida personal y en sus relaciones emocionales no anda muy bien, entonces eh, se habla más bien que hay que tener un, un equilibrio entre las eh, distintas inteligencias. Eh, el proceso de maduración, es decir, que no es lo mismo evaluar la salud mental de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un adulto mayor, en las distintas etapas de la vida se espera que haya distintos eh, niveles de logro. Eh, y eh, por último hay un enfoque que habla del desarrollo de la resiliencia, es decir, que eh, esto también viene de en un enfoque biológico, que eh, algunas personas expuestas a algunas, lo que llamamos noxas, que en el fondo son eh, para la salud mental, eh, podrían ser algunos traumas, algunas experiencias negativas, salen fortalecidos, aprenden a, a, a lidiar con eh, experiencias negativas y cuando les toca enfrentar otra experiencia negativa ya tienen una eh, mejor predisposición. Pasemos entonces a hablar un poco de la teoría del estrés, porque es importante. El estrés es una respuesta fisiológica, es una respuesta normal, esperable, es bueno que eh, presentamos eh, los, los seres humanos y también eh, el, el resto de los, de los animales. Eh, cuando nos sentimos bajo amenaza? Eh, cuando nos sentimos bajo amenaza, nosotros nos preparamos para dos cosas en términos eh, muy, muy, eh, eh, muy simples, que es para arrancar de esta situación o para enfrentarla, para pelear. Por, y eso eh, lo, que ha, lo que hace es que mejora nuestro desempeño para arrancar o para pelear. Eh, lo hace de manera temporal y un, es un eh, proceso que no, nos ayuda entonces a sobrevivir. Esto también se entiende en, en la salud mental de, de las personas, en que tienen un nivel de funcionamiento que es normal, acá la gráfica nos apoya un poco, se provoca la alarma, parte de la pandemia empezamos a preocuparnos y a ver que están ocurriendo cosas, eh, nuestro nivel de funcionamiento decae, junto a la alarma quedamos paralizados, eh, les pido acá que recuerden, por ejemplo, eh, los momentos eh, cercanos al estallido social, o los momentos cuando empezó a haber un aumento sostenido de los casos de la pandemia, eh, que quedamos un poco paralizados, no, no, no hacemos nada, no, no sabemos muy bien lo que ocurre, y poco a poco vamos aumentando nuestro nivel de funcionamiento, eh, haciéndolo mejor, de mejor desempeño que el que teníamos previamente. Eso dura un tiempo, depende de, de la persona, depende de qué tema es, depende del contexto. Y después de un tiempo, eso se agota y empezamos a funcionar más mal de lo que estábamos funcionando antes y es probablemente en el periodo en que todos estamos en esta pandemia, que eh, hicimos muchas cosas al inicio, nos llenamos de información, eh, tomamos muchas decisiones y ahora ya no queremos saber más con el tema. ¿ya? Entonces esto es lo que demuestra que una... Eh, reacción que es completamente normal y esperable, y que ojalá la hubiéramos tenido, eh, con el tiempo eh, eh, se, se agota esta respuesta y puede provocar problemas de, eh, de enfermedades que lleven a la cronificación, como aparece ahí en la gráfica, es que empiezan a aparecer problemas que no son solo de la fase de que no podemos dormir, como vamos a ver más adelante, sino que vamos a desarrollar algunas eh, enfermedades eh, más bien de carácter crónico eh, en el tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es, ¿cuál es el estrés que estamos enfrentando? Yo puse básicamente eh, las que están relacionadas con, con el coronavirus, con la pandemia COVID-19. El primero más básico es a nivel individual. ¿Me voy a contagiar? ¿Me voy a morir? Eso es algo que nosotros no estábamos acostumbrados a pensar. Estoy hablando de la gran masa de adultos eh, en el día a día. Ahora probablemente es un, una, una preocupación diaria. Y, eh, se suma a eso la posibilidad de que se contagien mis seres queridos, mi círculo. ¿Van a contagiar? ¿Van a ofrecer? ¿Van a fallecer? Esa es una preocupación que es diaria. Todo eso está gatillando este sistema de alarma que nos lleva a, a la respuesta del estrés. Y todo esto eh, lleva también a la, a, la, a la preocupación que es independiente del nivel socioeconómico. Efectivamente hay poblaciones más vulnerables, pero todas las personas, independientes de su nivel socioeconómicos, de su nivel de ingreso, están pensando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi ingreso? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y este entonces, es la alarma que se gatilla y en la, frente a la cual nosotros tenemos una respuesta de, de estrés. Pero claro, nos quedamos en cuál es la preocupación respecto al virus, pero hay que entender que para todos los grupos, y en especial para los adultos, eh, existen algunos roles que se mantienen y que no cambian ni antes de la pandemia, ni durante, ni después que son eh, estos roles que eh, están bien sintetizados acá. Hay un rol cuidador de los adultos, que pueden estar a cargo de hijos principalmente, o también de personas mayores o algunas personas con, con, con discapacidad. Eh, hay un rol proveedor, que tiene que ver con eh, el, el ámbito laboral, con el, el poder tener los ingresos adecuados para que eh, las personas que están a cargo mío y, de, y, y yo en, en lo particular, eh, podamos eh, seguir subsistiendo. Y también hay un rol social, de, de, de amistad, de comunidad, que, eh, que está presente permanentemente en el ser humano. Todos estos roles en general generan eh, eh, distintos niveles de estrés en el día a día habitual. Entonces, tenemos eh, el estrés asociado al, eh, a la pandemia, tenemos nuestro estrés habitual por nuestros roles como adultos, y esto se da en un contexto. Este contexto es distinto entre los distintos países, en las distintas ciudades, eh, pero eh, acá hay algunos elementos que eh, pueden ayudar o pueden ir en contra de nuestra respuesta de estrés. Por ejemplo, tenemos claramente una sobreexposición a información. Eh, vamos a ver más adelante eh, los problemas que eso genera y más adelante en, en la otra presentación cómo, cómo podemos lidiar con ello. Eh, tenemos una limitación de nuestras libertades individuales de, que es dinámica. Hemos tenido cuarentena, las personas enfermas no pueden salir. Eh, eso genera en mayor preocupación. Hay cambios forzados en la rutina. Hay personas que eh, trabajaban de una manera y que ahora no están trabajando o han tenido que cambiar su forma de trabajar por primera vez. Pensemos en profesores que por primera vez están dando clases en este contexto que, que, de, de, de la educación a distancia. Eh, eh, y hay un montón de ejemplos que ustedes mismos pueden reflexionar en lo que les ha pasado en su vida laboral eh, personal. Está la incertidumbre laboral y de la fuente de ingreso Tengo trabajo este mes, pero puede ser que el próximo mes la situación se mantenga mal, empeore eh, Y bueno, estamos insertos también en un contexto político-social eh, particular en el país eh, a partir de, de, de fin de año, desde octubre en adelante, eh, que también eh, hace que eh, el contexto en el que se desarrolla la pandemia y el estrés asociado eh, tenga características particulares. Algunas palabras sobre eh, algunos eventos en el pasado. Es importante recordar que, eh, si bien estamos viviendo esto como un evento único en nuestras vidas, esto ha pasado antes en el mundo, esto ha pasado antes en el país con distintas características. Evidentemente, acá hay algunas imágenes de... Eh, de eh, eventos que han ocurrido antes en, en, en el país eh, solamente un breve recordatorio epidemias de cólera en el 1900 llevaron a la sociedad a organizarse y crearon institucionalidad que incluso persiste hasta hoy con cambios de nombres, como el Instituto de Salud Pública que esperamos que dentro de, del más breve plazo pueda dar luz verde a, eh, a las vacunas que puedan ser introducidas al país esa institucionalidad de esa eh, organización que autoriza eh, los medicamentos en el país viene desde eh, de, eh, la organización que tuvo el país en, en, en esas epidemias de cólera. ¿Mm? Eh, influ, Influencias de, eh, de otras eh, pandemias parecidas a estas, más en el ámbito respiratorio, eh, alrededor de la Primera Guerra Mundial, una gran mortandad eh, en, en, en Chile eh, y, y en el mundo, y que fue en varios años, eh, el, a mediados de, del siglo pasado, también en 1957, una, una mortandad muy, muy grande. Eh, además hemos tenido, eh, ya en el último tiempo, no dan esta perspectiva histórica con fotos en blanco y negro, eh, eventos en el país y en el mundo que, eh, si bien no han tenido el grado de expansión que ha tenido la pandemia actualmente, sí han impactado en la opinión pública y en algunos otros países. Eh, eh, el, el, el año 2009 tuvimos una, una epidemia, una pandemia de, inf de, de influenza que, que fue muy grande, que, eh, que ustedes quizás conozcan como H1N1, y, y hubo eh, bastante alarma al inicio, pero eh, no se expandió mayormente en el país por varias razones. Ha habido otras epide epidemias de, de, de coronavirus eh, en, en otros países, eh, 500 muertos hace... Eh, varios años, por ejemplo, en Corea del Sur, y ese virus se sigue replicando con algunos casos todos los años. Eh, lo que quiero demostrar acá, con, ahí está una imagen, por ejemplo, del, del cólera, o este, este bicho, este mosquito que transmite el Zika, que ustedes acordarán hace algunos años, hubo una epidemia, eh, especialmente en los países caribeños y, y harto en, en Latinoamérica, eh, todo eso hace que, las situaciones que estamos, la situación que estamos viviendo ahora no sea completamente nueva y haya experiencias en el pasado. ¿Y por qué esto es importante para la salud mental? Eh, porque eh, eh, estas experiencias que son comparables en el pasado y otras, por ejemplo, conflictos armados, la dictadura que vivimos en nuestro país, hace que mucha gente haya lidiado con algunas de los estresores que estamos viendo en estos momentos. Por ejemplo, eh, con toques de queda. Hay gente adulta o adultos mayores que vivieron toques de queda que tenían otra connotación, pero que han tenido limitación a su desplazamiento y han podido lidiar y tienen cierta experiencia con lidiar con ese tipo de, de, de, de problemáticas. Es solo un ejemplo que quiero poner. Una pandemia de esta escala era esperable y es probable que se repita en el tiempo y eso es importante de, de internalizar eh, que esto va a pasar. Eso no, no tenemos mayor duda desde quienes trabajamos en la ciencia, pero tampoco tenemos mucha duda que se va a repetir en algún momento, no sabemos exactamente cuándo. Por lo tanto, hay que desarrollar estrategias a todo nivel y también a nivel de nuestro cuidado de salud mental eh, para ahora y para el futuro. Eh, efectos en la salud mental en Chile en el 2020, exactamente ahora lo que estamos viviendo. Eh, Acá hay una lista de preocupaciones que es completamente eh, esperable que todos tengamos. El miedo a enfermar, eh, evitar acercarse a centros de salud por, porque me podría contagiar, lo cual es errado, pero es entendible que la gente tenga esa eh, preocupación. Temor, a, eh, eh, me la muy rápido, temor a no poder trabajar, a no poder tener ingresos. Todos estamos en eso. Eh, miedo a ser excluido socialmente. En partes, ¿Cómo me va a tratar mi comunidad? Eh, Sentir impotencia por no poder proteger a los seres queridos es una preocupación central para muchas personas. Eh, temor de separación. Eh, una persona que se va al hospital en estos momentos va sola eh, y la comunicación después va a ser por vías remotas, es decir, por teléfono, por llamada. Eso genera una angustia que es muy, muy grande. Estamos aburridos, eh, no hayamos que hacer Soledad, tristeza, son sentimientos eh, completamente eh, esperables. Eh, y algunas personas puedan estar recordando algunas experiencias similares que hayan tenido en el pasado, eso es absolutamente esperable. Eh, eh. Sin embargo, eh, cuando nosotros hablamos de salud mental y nos preocupamos solo de las personas que están enfermas, recuerdan un poco la definición del inicio, estamos viendo solo la punta del iceberg, abajo de, de, de esta línea de flotación eh, hay un montón de personas que están desarrollando eh, Problemas que no necesariamente van a repercutir en un, en un diagnóstico y un tratamiento de salud mental. Eh, y esto se da eh, principalmente por estas cuatro cosas y algunas otras que todos podemos estar haciendo y que, pudieran no, eh, y, que, y que no son recomendables, que es imaginar el peor escenario. No sabemos lo que va a pasar, hay varias alternativas, pero tendemos a pensar que la peor alternativa es la que va a ocurrir. No hay evidencia para eso. Ah, dormir mucho. Dormir eh, mucho como desconectarnos un poco, dormir hace bien, pero cuando uno duerme más allá de eh, los parámetros habituales se desarma lo que se conoce como la arquitectura del sueño eh, y eso trae problemas de concentración, eh, problemas de rendimiento, eh, de aparición de dolores físicos y otras molestias. Eh, el hecho de buscar mucha información, la información básica para lidiar con la pandemia nosotros eh, la tenemos más o menos clara. Lavarse las manos, mantener la distancia social, aislarse en caso que uno empiece con síntomas respiratorios. Es bastante simple, pero siempre estamos buscando información de cuántos fallecidos y cuántos hubo ayer y cuántos hay en otros países. Eso genera eh, un nivel de estrés mantenido en el tiempo. Y algo muy habitual entre la gente adulta de eh, en género ma eh, masculino que es el de ocultar las emociones. Eh, no hablarlo. Eh, eh, no decir estoy preocupado, estoy enojado con su círculo cercano. Eso genera una acumulación de estrés que puede terminar en, en problemas. Um, última lámina antes del resumen. Eh, a corto plazo tenemos trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, uso de sustancia, que es lo que hemos vivido como en la primera etapa de la pandemia. Posteriormente a eso empiezan a aparecer, por ejemplo, trastornos de estrés postraumático, que la gente usa mucho, pero es un diagnóstico clínico bien, bien específico, pero que se da un tiempo después de estar expuesto al trauma o al estresor. Muchos pacientes que tenían trastornos crónicos de salud mental, que estaban medicados o en controles, eh, se descompensan por este aumento de estrés y también por el menor acceso a tratamientos, ya que mucho de la atención de salud se ha orientado a, a, a la atención del coronavirus. A largo plazo vamos a tener aparición de nuevos trastornos eh, crónicos en toda el área de la salud y en específico en salud mental eh, también. Eh, asumado al escenario de pobreza y desempleo que sabemos que, que, que va a ocurrir. Entonces, para resumir, ¿de qué hablamos eh, en, en este video? Vimos que la definición de salud mental va más allá de la simple ausencia eh, de una enfermedad o trastorno psiquiátrico. Vimos también que la respuesta del estrés es una respuesta necesaria y útil pero que si se sostiene en el tiempo eh, eh, esta respuesta, se agota y eh, empezamos a funcionar más mal y puede haber problemas crónicos. Vimos que situaciones como estas han ocurrido en el pasado, tanto algunas pandemias como otros eventos que comparten características similares y puede haber un aprendizaje de ello. Sabemos, sabíamos que esto podía ocurrir y sabemos que probablemente va a ocurrir algo similar en el futuro. Eh, y por último, vimos que hay distintos tipos uh, de respuesta de, de, de problemas de salud mental según el periodo que nos encontremos de, del desarrollo de la pandemia. ¿no? De corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo con eh, episodios más eh, orientados a la cronificación de problemas de salud. Así que con eso termino, lo, lo dejo ahí y eh, eh, feliz de responder algunas preguntas si, si es necesario al final de, de, de, de esta clase. Muchas gracias. Agradecemos entonces la participación y la exposición de Jorge Ramírez en relación a los impactos psicológicos en adultos que ha tenido esta pandemia. Les recuerdo que Jorge es jefe del programa de salud global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Quiero entonces dejar eh, a la profesora Ana Zúñiga, ella es psicóloga y docente colaboradora de la eh, Escuela de Psicología también de esta misma Casa de Estudios con el tema Estrategias de Cuidado en Adultos. Bien, muchas gracias Alicia. Entonces, eh, siguiendo la presentación de Jorge, yo me voy a focalizar en las recomendaciones para el adulto en estos tiempos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de afrontar las emociones y preocupaciones que emergen en el contexto de pandemia, cómo afrontar estos múltiples roles que tiene el adulto y qué hacer frente a algunos trastornos específicos que quisimos destacar. Primero, el primer paso es afrontar las emociones y preocupaciones que emergen en este contexto de pandemia. La pregunta que quizás todos debiésemos, o, ya, o quizás ya la hicimos, es si lo que siento es normal. Eh, hay mucho de lo que no sabemos, Jorge también lo explicaba, hay mucho de la pandemia que no sabemos eh, estamos viviendo un contexto que es atemorizante y altamente estresante eh, y más encima el efecto del confinamiento, la cuarentena, el efecto natural es lo que también señalaba Jorge, aburrimiento, frustración, aislamiento, eh, por lo tanto es normal que, nuestro, que sintamos que nuestro ánimo se vea afectado y que estemos quizás más conectados con estados de ánimos negativos, es completamente esperable. No hay que luchar contra eso ni negarlo, sino el primer paso es afrontarlo, reconocerlo, aceptarlo. Pero sí si podemos hacer algo eh, eh, para sentirnos mejor, y en eso está focalizada esta presentación. Explicarles eh, cómo funciona el ciclo del malestar a un nivel psicológico, ¿ya? para que nosotros entonces tengamos mayor control o agencia sobre ese eh, malestar. Eh, Jorge explicó algunas de las pensamientos y preocupaciones que emergen en, en el contexto de pandemia, ¿no? ¿Qué pasa si me enfermo gravemente? ¿Qué pasa si mi familia se contagia? Si yo tengo ese tipo de preocupaciones y pensamientos, eso inevitablemente va a tener consecuencias a nivel eh, fisiológico, físico, corporal, eh, también vivido con, con estrés, con angustia, y a su vez... Esas preocupaciones eh, tienen un efecto en nuestra conducta, están relacionadas. Estos tres factores, pensamiento, síntomas físico estrés y conducta y acciones, se retroalimenta. Entonces, eh, por ejemplo, si, si yo estoy teniendo este pensamiento catastrófico, que es esperable, me voy a sentir mal físicamente, tensionado, con dolor muscular, con jaqueca, eh, disminuye probablemente mi respuesta inmune. Y las conductas que, que, que, que probablemente se correlacionan con esta sensación son justamente incrementar más el estrés, como por ejemplo, andar buscando confirmación de aquellos pensamientos catastróficos que estoy viviendo. Entonces vemos las noticias, nos ponemos a ver qué está pasando en el mundo, cómo van las cifras, eh, nos exponemos a más información o hacemos ciertas conductas compulsivas, como si tengo miedo al desabastecimiento, que no vayan cosas, eh, entonces, busco por internet, eh, compro compulsivamente ciertos ítems, y todo eso, en vez de generar mayor control o agencia o bienestar, genera mayor preocupación o estrés. Entonces, la idea es que eh, podamos ir rompiendo este ciclo del malestar. ¿Cómo? En primer lugar, identificando cuáles son las preocupaciones prácticas en la cual nosotros tenemos el poder de solucionar en el momento, en el presente, y cuánto de esas preocupaciones que aparecen en nuestra mente son hipotéticas. Esas preocupaciones hipotéticas, como por ejemplo, me voy a enfermar gravemente, eh, es una situación que no, que no ha ocurrido, si estoy en mi casa, estoy haciendo la cuarentena, estoy cuidando, eh, es una situación completamente hipotética, pero que genera mucha angustia, mucho estrés, pero no podemos hacer nada para solucionarlo, porque no existe, hoy en día ¿no? es una amenaza que está en el ambiente, por supuesto, pero pensar, me voy a enfermar gravemente, eso ya es una situación que es difícil de que la podamos alcanzar y, y hacernos cargo. Entonces, si bien es inevitable que estemos conectados con este tipo de preocupaciones u otras preocupaciones, es recomendable este tips dejar un tiempo para las preocupaciones en el día. Un tiempo, elija un tiempo, un espacio en el día, tome nota de todas las preocupaciones que aparecen en su mente, focaliza su atención en el presente. Usted mismo se puede preguntar, a ver, ¿hay algo de lo que yo pueda hacer por esta preocupación? ¿Me puedo hacer cargo? Entonces sería una preocupación práctica y tengo agencia. Pero si esta preocupación es hipotética eh, y me estoy quizás sugestionando, me estoy expresando más, no hay nada que yo pueda hacer por eso. Ese pensamiento no es real, hay que soltarlo, no es un hecho. Muchas veces todas nuestras preocupaciones las vivimos como si fuesen eh, una, una verdad eh, absoluta y que está ocurriendo, pero por lo general eh, no es así, no es hecho. Entonces hay que aprender a soltar ese tipo de pensamientos negativos que nos provocan angustia y volver a refocalizar la atención en, en uno mismo. ¿Cómo uno puede hacer esa refocalización de la atención? Fijándonos, escribimos todas esas preocupaciones, vaciamos nuestra mente y ponemos atención en cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra respiración, eh, el ruido, el contexto del ambiente, integramos los ruidos del ambiente, volvemos hacia el presente y entonces nuestra mente no vuela hacia el futuro y las preocupaciones. Este es un tip muy práctico que nos ayuda a hacernos cargo de aquellas preocupaciones prácticas las cuales sí tenemos agencia y sí podemos manejar hoy en día tome nota de los problemas es importante no rumiar eh, lo que decimos los psicólogos no rumiar que el pensamiento no quede ahí dando vueltas en la cabeza vacíelo en una tenga su cuadernito anote los problemas lo más preciso posible haga una lluvia de ideas de cómo solucionarlo Elija una, elija una potencial solución, haga un plan para llevarlo a cabo, y luego evalúe, más allá del resultado, si funcionó o no funcionó, evalúe cómo usted se siente poniendo, haciéndose, afrontando esas preocupaciones con su poder de acción. ¿Ya? Y evalúe esa experiencia. Probablemente, es muy probable, que si hace eso se va a sentir mucho más aliviado. El segundo paso es el autocuidado. Poner Aquí voy a nombrar algunos tips para que usted tenga herramientas de autocuidado. Eh, en el confinamiento, al principio sobre todo del confinamiento, nuestra rutina se vio eh, afectada, perdimos los horarios, eh, entonces es muy importante que mantengamos una rutina semanal con horarios para trabajar, horarios para descansar, horarios para alimentarnos, etc. horarios para dormir, horarios para dejar de ver el WhatsApp en el sentido de la demanda de trabajo, dejar de ver el WhatsApp, los mails, un horario, hay que establecerse y quizás ser un poco más disciplinado en términos de la rutina. Segundo paso, equilibrar el sistema nervioso. Eh, estamos, como decía Jorge, es normal que estemos en este estado de estrés, y que nuestra mente se vaya hacia lo catastrófico. ¿Qué podemos hacer para contrastar eso? Equilibrar nuestro sistema nervioso. Yo les dejé disponible un audio eh, del de profesor Juan Yañez, que realiza una guía de la relajación progresiva. Usted lo que tiene que hacer es escuchar ese audio. Pero eh, la relajación progresiva consiste en que tendido en una superficie plana, que puede ser un mat, una colchoneta o su propia cama, sin almohada, va tensionando y relajando los músculos del cuerpo. Progresivamente, parto por ejemplo con los puños de la mano, tenso, tenso, tenso, tenso, luego relajo. Y así progresivamente los brazos, el cuello, el rostro, las, los pies, las piernas, el abdomen, etc. Eh, eso la va a ayudar a conectarse con la tensión y con la sensación de relajo, que es lo que necesitamos aprender. Segundo, hay personas que enganchan muy bien con la práctica meditativa. Está comprobado que meditar durante el día, sobre todo en momentos en donde quizás tenemos más sensación de falta de control sobre nuestro ambiente, la meditación tiene un gran efecto en nuestro bienestar, en nuestra salud mental, un ¿no? factor protector. Eh, hay varios, también eh, eh, recomiendo un link de meditación de de la doctora Carla Krempian, que también está disponible para ustedes. Pero si no engancha con la meditación, yo le voy a enseñar a hacer una respiración diafragmática, que se utiliza para prevenir la angustia. Esos días en que usted se siente muy angustiado, el corazón que anda latiendo a mil, o que siente que la ansiedad eh, lo, está, lo está perjudicando, usted puede, eh, la respiración va a ayudar a equilibrar los estados corporales e incluso bioquímicos del cuerpo. Cuando estamos angustiados, tendemos a sentir esta sensación de ahogo, de presión en el pecho, de mareo, de desmayo. Eso tiene que ver con un componente bioquímico, pero lo podemos regular de esta forma. Ponga su mano arriba del pecho, la mano derecha en el pecho, la mano izquierda sobre el abdomen, la parte superior del abdomen, en el diafragma. Cuando estamos angustiados, respiramos de una forma rápida, fuerte y levantamos nuestro tórax. Hacemos esto, pensando que así vamos a recibir más aire. En general eso genera más hiperventilación, más sensación de ahogo y más sensación de desmayo. Así que este ejercicio lo va a ayudar a manejar eso. Cuando esté angustiado, respire por la nariz y sienta cómo su mano del pecho se mantiene en el lugar, no sube, y la mano que sube es su mano puesta en el abdomen. Entonces usted lo que tiene que hacer Puede cerrar los ojos para sentirse más relajado, conectarse con eso, y sienta cómo respira por la nariz. Mi abdomen, mi diafragma, el que se amplía, y voto por la nariz. Y la mano del pecho calma, se mantiene en el lugar, va a una presión hacia abajo, y la mano del abdomen hacia arriba. De esa forma, esa respiración diafragmática lo va a ayudar a entrar en un estado de calma y se pueden prevenir las crisis de angustia de esa forma. Por último, eh, disculpen, voy a volver atrás porque está en el paso del... del, del Tercer punto, no menos importante, sobre todo en el confinamiento, realizar actividades placenteras. Estamos en un contexto en que mucho de placer no tenemos muchas ocasiones, estamos mucho más conectados con eh, la sobrevivencia y está bien que sea así. Eh, pero durante el día es importante que eh, exploremos qué actividades nos, pu nos pueden llenar, por así decirlo, puede ser junto a la familia, Puede ser un momento solo, si necesito una sensación de independencia y autonomía. Busque su momento del día y explore qué actividades, más allá del resultado, me entretiene o no me entretiene, es me hace sentir satisfecho, quise algo productivo por mí: leer un libro, una novela, escuchar música, poner una canción, ponerse a bailar, pintar, dibujar, cocinar, lo que sea. Este es un momento de, eh, de habitar nuestro hogar distinto y un momento en que tenemos que explorar eh, cosas, mundos, los cuales no estábamos acostumbrados con nuestra rutina antes de pandemia. Este es el momento eh, para poder hacerlo. Pueden ser cosas sencillas, muy sencillas, a su alcance. Por último, filtrar la exposición de los medios de comunicación eh, eh, es importante, sobre todo, eh, muchas veces filtrar eh, redes sociales, eh, filtrar la información que puedan generarnos más angustia o que ya reconozcamos que estamos buscando la confirmación de eso catastrófico que estamos pensando. Bien, ahora pensemos en los roles, cómo poder ayudarnos en los múltiples roles que tenemos en la vida adulta. El rol cuidador. Eh, ya Jorge mencionó estos tres roles, así que me voy a ir directo a los tips. El adulto tiene eh, este rol de cuidar, cuidar a, lo, a los niños, a los, niños, los adultos mayores, eh, está ahí muy puesto. En primer lugar, es muy adaptativo que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir los contagios. Entonces, toda acción que implique dejar fuera de la casa los zapatos, eh, usar mascarilla, el lavado de manos, todas esas acciones que uno pueda adoptar eh, nos sirven para disminuir el miedo y la inseguridad. Así que es bueno. Segundo, en términos de el cuidar los cuidados de la casa, el cuidar a los demás, eh, aquí eh, nos va a servir instalar un principio de hogar, el principio del compañerismo, compañerismo de pareja, compañerismo de familia. No podemos exigirnos no estar bien todos los días. Tenemos que ser mucho más realistas. Estamos en una situación eh, excepcional en donde podemos amanecer un día bien, al otro día estar irritable porque no dormimos bien. Es bueno que se instale este principio de compañerismo en el sentido de que estar consciente que el otro muchas veces no puede estar al 100, quizás no puede acompañar a los niños a hacer eh, las actividades escolares teleremotas, quizá no está preparado para elegir qué hacer, qué preparar de almuerzo, ¿no? Entonces, que el otro que esté ahí, que puede suplir también esas responsabilidades, esté disponible, esté disponible. Entonces, generar este balance también. E incluir a los más pequeños o a los adolescentes, a, al resto, compartir esas responsabilidades. Segundo, eh, en el rol del proveedor. Eh, como mencionó Jorge, si hay una percepción de suministros deficientes, eh, no podemos estar bien, o sea, no, no podemos pretender que vamos a andar bien de ánimo. Pero estos momentos de crisis es necesario generar los lazos comunitarios, estar conectados con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, nuestros vecindarios, comunicarse con la municipalidad, contactar al asistente social, probablemente hay personas que nunca han solicitado ayuda y en este momento lo necesitan. Esto es parte también del rol proveniente, de activar nuestras redes sociales, familiares, etc. Segundo, hay otra realidad, que es la realidad de aquellos adultos que están trabajando arduamente, eh, teleremotamente, y genera una sensación de cansancio mayor, que incluso salir muchas veces de, de la antigua rutina, ¿no? de ir al trabajo, se puede perder el sentido del esfuerzo. Eh, y acá eh, una medida saludable es que pueda estar abierto a, a tomar conciencia del esfuerzo que implica eh, pasar horas frente al computador trabajando, eh, más encima en este contexto. Entonces eh, va a tener la sensación de que rinde menos, pero ojo no se le olvide que está rindiendo en un contexto de pandemia en donde todos debemos estar en el modo sobrevivencia y frente a una gran crisis económica y social. Por lo tanto, nada de lo que usted haga es en vano. Por último, el rol social, eh, si bien el estar en la casa, encerrado, en cuarentena, nos pre previene que nos enfermemos, pero en términos psicológicos muchas veces promueve en ciertos tipos de personalidad que nos aislemos más, que estemos más aislados socialmente. Hay que cuidarnos de eso. Eh, Tratar de no hacer interpretaciones eh, apresuradas frente a las reacciones que los demás tienen con nosotros, como por ejemplo, mi amigo no me están llamando, no me escriben en el Whatsapp. Estamos todos con un alto nivel de tensión y también retraídos. Ya, Así que en ese sentido tenemos que ser mucho más comprensivos eh, con uno mismo y con los demás. Segundo, los adultos por lo general no compartimos las cosas, eh, los hábitos o las actividades que nos hacen bien. Y durante la pandemia, durante la vida en cuarentena, hemos cambiado hábitos y hemos incluido otra actividad en nuestra rutina. Compartir eso con un amigo, con una amiga, con un familiar, decir, oye, que me ha hecho bien leer este libro, que me ha hecho bien dejarme un espacio para, para hacer actividad física, para bailar en el lugar, para jugar con los niños. Le puedes dar ideas a otros, que están, por el retraimiento y el aislamiento, no ha tenido la oportunidad de eh, activarse o de tener este tipo de iniciativas. Así que eso respecto al rol social. Por último, eh, eh, me voy a referir a ciertos trastornos de salud mental específicos. ¿Qué hacer? En algunos de los trastornos que, que han salido más en, en las noticias, que a nivel de nuestra sociedad se ha discutido. Consumo de alcohol y otras sustancias. Eh, sabemos que Chile tiene un alto consumo de alcohol, es una cultura eh, donde se, se hace bastante uso del alcohol socialmente y abuso de sustancias. Eh, frente al estrés hay una respuesta natural, culturalmente reforzada, de que el alcohol disminuye la ansiedad. Bueno, atención que eso no es así. Eh, el consumo de alcohol y sustancias Genet eh, tiene un efecto en la ansiedad, aumenta la ansiedad, el, este, esa sensación de relajo puede, puede ser muy mínima, eh, pero después viene un periodo de ansiedad, incluso de depresión con el uso de otras sustancias. Eh, así que ojo con eso. Ojo ta también que cuando eh, los adultos están bajo el efecto de sustancias como el alcohol, si hay niños y adolescentes en su alrededor, son los primeros en percatarse del de cambio de conducta y de estado de ese adulto, y genera miedo, genera miedo, genera incertidumbre, genera ansiedad en los niños y adolescentes. Y, eh, bueno, eh, y por supuesto, eh, informar que sí hay canales donde uno, eh, si usted tiene un consumo problemático de alcohol y drogas. Eh, eh, puede dirigirse a este fondo de drogas y alcohol donde hay gente preparada para atenderlo y dar indicaciones, recomendaciones de tratamiento. Hay que buscar ayuda. Por lo tanto, eh, algunos tips que ustedes pueden leer ahí, siempre menos es mejor. O utilizar el modelo de reducción de daño frente al consumo es, es bien positivo. Si usted quiere dejar de consumir, propóngaselo, anote, tenga conciencia de cuánto está consumiendo. Eh, propóngase consumir eh, un trago menos, dos tragos menos, eh, y se va a dar cuenta que va a tener mucho más manejo de su consumo, eh, y eso lo va a hacer sentir bien. Y aplicar el distanciamiento con el contexto de consumo también, así como hemos aplicado el distanciamiento social para no contagiarnos del virus, también podemos eh, aplicar este distanciamiento, ya sea físico, donde guardo las sustancias, comprarlas, eh, reduzca la compra de esta sustancia eh, No la deja a un alcance eh, fácil eh, También ese distanciamiento es importante Ojo que los grupos también generan un refuerzo de la respuesta de consumo Entonces van a haber grupos protectores En donde es, pasando más tiempo con esas personas Voy a reducir mi consumo Y hay otros grupos que pueden ser más bien reforzadores de, del consumo Y eso no me va a hacer bien sea más consciente, reconozca este tipo de dependencias también. ¿ya? Eh, una de las cosas que se había visto afectada es el sueño durante la pandemia, y, y claro, se ha interrumpido nuestra eh, rutina, eh, vivimos parte de, gran parte del día dentro de nuestros hogares, eh, por lo tanto es esperable, y más encima con el estrés, es esperable que haya también trastorno del sueño. ¿Cuándo consultar? Porque es esperable, es normal, uno puede tener un mal dormir, eh, pero ¿cuándo usted debe consultar? Cuando tenga dificultades para conciliar el sueño, esto es que pasen más de 30 minutos, más de media hora y usted todavía no pueda pegar eh, eh, un ojo para poder dormir, eh, pasan 30, una hora, dos horas y no puede dormir, eso es eh, dificultad para conciliar. Tener despertar precoz, es decir, me quedo dormido, pero me despierto al, en la madrugada a las 3, 4, 5 de la mañana, que, donde no es un horario en donde yo tengo presupuestado levantarme. Eh, tener un sueño no reparador. Es decir, me despierto en la mañana y amanezco cansado, fatigado, con cansancio, bostezando. Mi memoria, mi atención está mermada. En todas esas circunstancias usted tiene que consultar. Por mientras, ¿qué puede hacer? Expóngase lo que más pueda a la luz del día, a la luz natural del día, si usted hace trabajo en computador, busque una ventana donde le llegue la luz natural y pueda estar más expuesto a esa luz natural. Incorpore una actividad física de su agrado, eh, muchas veces dice, pero si estoy encerrado no puedo salir a correr, no puedo salir a trotar. Eh, Hágase su propia rutina. Usted uno puede estar en el, en el lugar, no es lo mismo. Puede usar la imaginería, no es lo mismo, pero en términos físicos puede estar haciendo la misma actividad cardio, eh, cardiovascular. Puede eh, hay, ayudarse, hay muchos tutoriales, ahora libres en YouTube, etcétera, con algunas actividades que puede hacer en un espacio, como un espacio pequeño, como un living, una sala chiquitita. Puede llegar a hacer ese es, es eh, incorporar igual, tratar de mantener una actividad física, sobre todo los que hacen mucho trabajo intelectual y que eh, pasan mucho tiempo sentados en una silla frente al computador. Intercale el trabajo intelectual o el trabajo, eh, el, el trabajo que está realizando con actividades manuales o de otro tipo, o físicas. Eh, aquí es muy importante eh, la inclusión de los hobbies eh, en esta parte. En esta, en esta. Disminuir la intensidad de la actividad al finalizar el día. Es decir, usted hágase un horario y después de ese horario tenga actividades que sean más relajantes. Después de las 6, 7 de la tarde, actividades en donde no requiera mucha eh, intensidad o preocupación. Incorpore una rutina antes de ir a dormir. Es lo que se llama eje en el sueño eh, anteriormente. Haga una rutina, eh, prepárenla. Incorpora actividades que le ayuden a relajarse, si a usted la, le, le genera relajo leer un libro antes de dormir porque lo traslada a otro mundo, una, una revista, hágalo, eh, hacer una relajación, la relajación progresiva le puede ayudar a hacerla antes de dormir, hacer una respiración diafragmática o meditación también le puede ayudar. Y restringir el consumo de alimentos altamente energizantes en la hora de la tarde-noche, como las bebidas cola, el café, el té, incluso en algunas personas puede ser también eh, un, un energizante. Y estas comidas azucaradas, reemplácelas por otro tipo de alimento o, o bebidas y se ha recomendado bastante como estos alimentos ricos en triptófano también para eh, inducir el sueño. Por último, algunas eh, palabras para eh, los trastornos de salud mental preexistentes. Puede ser que personas ya hayan estado diagnosticadas y en tratamiento para trastornos del ánimo, como la depresión, eh, para los trastornos de ansiedad eh, u otro tipo de trastornos. Eh, es muy importante que no interrumpa su farmacoterapia. No deje de consumir sus fármacos, porque eso trae consecuencias, incluso recaídas, eh, recaídas importantes, eh, continúe el control con sus tratantes, continúe el contacto eh, con sus tratantes. Eh, mantenga también el contacto con sus grupos de apoyo, hay experiencias muy significativas en tiempos de cuarentena de grupos de apoyo eh, de, de trastorno bipolar, lo vi otro día en, en Australia, que se juntaban en un lugar, en, una en la playa, y ahora con la cuarentena lo hacían vía... Eh, Vía remota, mantenga, trate de mantener por las vías que pueda el contacto con sus grupos de apoyo, ya sea terapéutico, familiares, de amistades. Y eh, si hay una situación de riesgo, como por ejemplo una descompensación eh, en la línea de las autolesiones o ideación e eh, intentos suicidio, es muy importante que tenga, que tenga en mente a una persona con la cual usted pueda contar y se pueda... Eh, la pueda ayudar, tiene que acudir inmediatamente a un centro asistencial de referencia y avisar a sus tratantes. Bueno, en este video hemos hablado de estrategias concretas que usted puede empezar a incorporar en este nuevo, eh, nuevo hábitat, nuevo estilo de vida que tenemos, que es la pandemia, y que tenga mayor agencia mayor control sobre eh, el ciclo del malestar y cómo poder también ayudar a los demás. Muchas gracias, Karina, eh, por tu presentación, que fue muy... Eh Clara, en relación a, a qué estrategias eh, podemos usar los adultos para eh, sobrevivir psicológicamente a lo que ha sido esta pandemia y sus efectos en nuestra vida. ¿no? Quisiéramos terminar entonces con un par de preguntas, ya que vimos, bueno, con, en el caso de Jorge, en la primera parte de esta videoclase, la teoría del estrés y otros aspectos que tenían que ver con, con los impactos específicos, y con Karina abordamos algunas técnicas ¿no? bastante concretas para prevenir por ejemplo, la angustia, equilibrar nuestros estados corporales, en fin. Yo quisiera entonces referirme a algunos temas que quizás quedaron fuera. Eh, y en el caso tuyo, Jorge, referirme a los mecanismos de salud primaria que existen hoy día para atender la salud mental. Sí, gracias Ana Karina también por tu presentación. Muy, muy buena. Quizás hace años, ¿no? en Chile, nadie se imaginaba que hubiera psicólogos en atención primaria y que la depresión pudiera atenderse en atención primaria. Actualmente eso es un estándar, en realidad asumimos que en la atención primaria se da atención eh, de salud mental a través de psicólogos y nadie imaginaría un centro de salud que no tuviera atención psicológica. Pero el tiempo va pasando y nos vamos enfrentando a estas nuevas situaciones y exactamente lo que ocurre ahora es que debido a las medidas de distanciamiento físico, de distanciamiento social, eh, muchas de las atenciones que habitualmente se hacían cara a cara, que se hacían de manera presencial, eh, van a tener que cambiar y probablemente van a cambiar mucho tiempo y vamos a estar en un periodo de aprendizaje eh, tal como decía Ana Karina eh, eh, es importante mantener el contacto eh, no solo en la salud mental en general con los centros de salud eh, los, los centros de, de salud la atención primaria en Chile eh, yo sé que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo está haciendo un esfuerzo por mantener eh, ese contacto quizás no es como antes quizás van a tener que seguir siendo vistas eh, de manera física pero probablemente vamos a encontrar eh, algunas otras que tenemos con la atención a distancia que puede ser la inmediatez, la posibilidad de tener eh, atenciones mucho más cortas y acotadas para resolver una duda, que antes había que esperar dos semanas para tener un control o tres meses, dependiendo, y eso generaba mucha angustia ahora quizás en cinco minutos, viendo a la persona con la que uno había tenido un lazo de confianza eh, se puedan ir solucionando algunas cosas. ¿eh? Es un, un escenario de, de, de incertidumbre, pero también hay que verlo como, como una oportunidad. Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, Ana Karina, gracias Jorge por, por acotar ese tema que es muy relevante para gran parte de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Ana Karina, yo quería sí. profundizar contigo en el tema de eh, la situación de las mujeres. Eh, tuviste Ajá. varias eh, técnicas y, y algunas orientaciones, pero quería que, muy brevemente, porque sé que hay otro módulo eh, de nuestro curso que tiene que ver específicamente con eso, pero distintos estudios han señalado que somos las mujeres las más afectadas, ¿no? en nuestros distintos ámbitos de la vida, por situaciones de abuso, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal. En ese caso, cuando ya la situación se desborda y no podemos enfrentarnos a ciertas... Eh, Actitudes eh, de quienes nos rodean y que tienen que ver con el abuso. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podríamos manejarnos mejor? Wow, es una interesante, muy interesante pregunta. Y yo creo que es una pregunta que, eh, que claro, eh, yo digo, la pandemia, la cuarentena es como esta hoy a presión, ¿no? Eh, y, y está estallando justamente. Eh, temáticas, eh, conflictos que no hemos sabido eh, apoyar o resolver antes de la pandemia y uno de esos temas es justamente eh, la violencia de género eh, y la situación eh, eh, menos favorecida, por así decirlo, que, que el rol menos eh, favorecido que tiene la mujer en nuestra sociedad. Entonces, eh, es que es muy importante considerar eso antes de pandemia. Porque resulta que ahora ahora estamos muy preocupados de que eh, ahora es como ¿qué va a pasar con esa mujer que, eh, que, está su que, su que sufría violencia de género? O sea, que, que, que su pareja la maltrataba físicamente. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. <risa> Entonces ahora estamos pensando en esas mujeres. Eh, pero esas mujeres han vivido bajo el mismo techo con ese abusador, maltratador, eh, por años. Eh, entonces, me parece muy bien que ahora, claro, porque estamos todos mucho más conectados y sensibilizados con la sobrevivencia, también estamos, y qué bueno, que estemos más empáticos también con esas realidades. ¿Qué podemos hacer las mujeres? Eh, yo creo que acá se pueden, estamos en distintas, eh, distintos niveles. Primero que todo, es, es muy importante que esas mujeres sepan, no teóricamente, sino que se sepan que están acompañadas y se sep y ellas sepan que hay una sociedad que está preocupada por el bienestar que está preocupada por su sobrevivencia también porque han sido ya sobrevivientes entonces lo primero que quiero decir frente al trauma, al abuso ya han sido sobrevivientes esas mujeres probablemente ya han desarrollado fortalezas frente al abuso eh, entonces, pero es, es muy prioritario es muy importante que esas mujeres hoy en día sepan que estamos preocupados, atentos, atentas a lo que les está ocurriendo y lo que puedan estar viviendo en este momento, mientras nosotros acá estamos conversando. Entonces en ese sentido, eso, eso es principal, eh, en ese sentido la comunidad tiene un rol, eh, hemos visto ya con la crisis social del 18 de octubre en Chile y ahora que las comunidades, los vecinos se empezaron a conocer, eh, mucho, siempre existió un poco este mito, no no nos metamos en los conflictos de pareja, no nos metamos en la, en la pelea que tiene el vecino con la vecina. Pero si estamos hablando de un maltrato, de un abuso, eh, somos todos estamos todos ahí para ayudar eh, eh, y, y ese apoyo es fundamental para que no ocurran situaciones más críticas, como ya lo hemos visto, como suicidio eh, de mujeres que han sido... Eh, agredidas. Así que es muy importante que la sociedad entre ella, eh, la sociedad y nuestra clase gobernante también nuestras políticas públicas estén todos alineados a transmitir eh, esta, estos mensajes de, de que estamos cuidándolas estamos atentos a lo que está pasando con ustedes y facilitar la denuncia facilitar la denuncia y facilitar los canales eh, de reparación y auxilio psicológico y físico. Eh, eh, y en eso también es muy importante eh, la atención primaria. Yo encuentro que la atención primaria eh, es, es fundamental el rol que ocupa de los, asistentes, los médicos, asistentes sociales, los psicólogos, las enfermeras, las matronas, eh, que estén atentos con los casos que llegaron ahí, que saben que están frente a antecedentes de maltrato y que hagan seguimiento, o sea que, que se pueda también realizar esos seguimientos. Eh, uh -huh. Y que las personas confíen. O sea, si perdemos la confianza, estamos fritos. Confíen de que, yendo a estas instituciones, van a encontrar una respuesta, o van a encontrar, van a, tienen a su terapeuta, o tienen a su médico, a su enfermera, que sabe lo que está ocurriendo y que sí los pueda ayudar. Uh -huh. Gracias, Karina. Sí, creo que es fundamental lo que señalaba respecto la importancia de tener un, una red eh, que pueda contener y apoyar ¿no? y que muchas veces, y en estos casos estamos viendo que es comunitaria eh, porque Ajá. al mismo tiempo estamos sintiendo que hay un Estado que no nos está protegiendo lo estamos viendo en otro nivel de discusión lo que pasó con el postnatal lo que está pasando ahora con la discusión de las AFP, donde sentimos de modo más macro que hay un Estado que no está protegiendo a sus ciudadanos y por lo tanto entonces como ciudadanos y ciudadanas tenemos que buscar mecanismos de protección y de ayuda laboralmente en el caso de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, si es que estamos sufriendo quizás abuso laboral, en el caso, si es abuso en, en, en un contexto de pareja eh, familiar y amistad, en fin. Entonces creo que eh, eh, te agradezco por, por estas orientaciones que por supuesto vamos a profundizar a lo largo de este programa de formación. A ti y a Jorge, quiero dejar invitados a nuestros y nuestras estudiantes a continuar eh, con este curso, que nos entrega importantísimas claves para poder, como decíamos, un comienzo tratar de sobrevivir y, y, y poder entonces enfrentarnos a estas situaciones de crisis que nos impacta en todos los niveles de nuestra vida, ¿no? Entonces quiero dejar invitados a todos, les agradezco por sus presentaciones nuevamente y a todos les dejo invitados a la semana 5, así es que por favor continúen revisando el material en nuestra plataforma uardigital.cl y a todos muy invitados para seguir avanzando en este tema.